a todos y todas, bienvenidos a este espacio de Congreso de Educación Digital. Eh, le pusimos Congreso eh, a fuerza de pensar un nombre, pero diría que es como un espacio de intercambio y reflexión eh, para que podamos seguir construyendo y trazando eh, el mapa de la, educación, de la educación que queremos, de la educación que soñamos, de esta educación eh, que hace posible, que, que le muestra a nuestros estudiantes que otro futuro es posible. Así que me imagino que si están acá conectados, eh, es porque este año les tocó eh, pensar eh, y replanificar su práctica docente, su práctica educativa, y en ese sentido se encontraron frente a muchos, a muchos desafíos, seguramente hay distintas experiencias que ustedes eh, pueden compartir, que ustedes eh, saben y que han visto bueno, cuáles son las mejores estrategias que tenemos para poder eh, continuar con las trayectorias formativas de nuestros estudiantes. ¿no? Así que este ha sido un año, o viene siendo un año, de la búsqueda del equilibrio, eh, un equilibrio por ahí entre la familia, entre el cuidado de la salud, entre el cuidado de los otros, eh, que ha sido un desafío enorme para todos, pensar eh, el trabajo desde casa, pensar la práctica docente desde casa, cómo hacer... Eh, si en el mismo horario se tiene que conectar mi hijo o mi hijo eh, a una actividad escolar y a la vez tengo que dar clase, e ir buscando esos desafíos y ese equilibrio constante entre, entre la práctica, entre la vida en casa eh, y, entre, eh, y entre cada uno de los componentes de nuestra vida cotidiana. Y en ese sentido este Congreso no se queda atrás, este espacio no se queda atrás, eh, para nosotros fue un desafío enorme también encontrar un equilibrio entre la teoría y la práctica, y entre las voces de los especialistas y las voces del campo, y poder hacer una conjunción de estas dos cosas que es lo que queremos proponer en estos días que se avecinan. Así que en ese sentido pensamos un congreso que combina distintos tipos de formatos en esta búsqueda de equilibrio, combina lo que son talleres en tecnologías disruptivas... Eh, también lo que son las experiencias del campo y las experiencias de aquellos que están frente a frente con los estudiantes cada día, la experiencia eh, de aquellos especialistas, qué es lo que han visto las investigaciones, cuáles son las nuevas, eh, las nuevas formas que adquiere la educación. Así que en este congreso van a encontrar distintos tipos de espacios y distintos tipos eh, de momentos en la búsqueda de este equilibrio eh, de acompañamiento al sistema eh, educativo, ¿no? Así que, bueno, les cuento un poco cómo se va a estructurar, son cuatro días, eh, en los cuatro días van a tener paneles, webinars, que son sobre todo las voces de los especialistas, después espacios de conversatorio, que son espacios eh, con una temática eh, previa, pero que también sirve para hacer un intercambio y recuperar eh, los saberes del campo, después espacios eh, de intercambio de menciones Pied, que lo que se hizo fue una curaduría en relación a las temáticas a trabajar, de distintas experiencias que presentaron docentes del sistema educativo, y se van a estar compartiendo en este congreso. Y después, por último, talleres eh, y estos encuentros más eh, de carácter formativo. Esto en términos de estructura y de distintos eh, momentos y tipos de espacios eh, que, van, que vamos a a atravesar en este Congreso. Y después, por otro lado, en términos de temáticas. Vamos a estar hablando hoy principalmente de pensamiento computacional, programación y robótica, para lo cual vamos a tener voces de distintos especialistas y distintas eh, personas que también trabajan en, en ámbitos de implementación, pero sobre todo va a ser una voz más de especialistas. Después vamos a tener un espacio eh, mañana de lo que es eh, seguridad de Internet y de los desafíos exponenciales y crecientes que tenemos en términos de cómo hacer para que chicos y chicas convivan de forma segura en el ciberespacio. Después el jueves vamos a trabajar una temática que me resulta bastante apasionante, que es el término, que es los vínculos, cómo hacer para trabajar el tema vincular, mediado por tecnologías digitales, ¿no? que fue un desafío enorme de esta pandemia, de este año tan, tan raro, cómo hacer para seguirnos vinculando a pesar de, o con tecnologías digitales, que también tiene interesante que se van a estar sumando especialistas y organizaciones que por ahí no venían trabajando con tecnologías digitales, sino que en este año y en este contexto tuvieron que aprender a hacerlo, y queremos recuperar eh, esos aprendizajes. ¿no? Y el viernes vamos a estar trabajando más sobre el trazado de este nuevo mapa, o de esta educación que estamos atravesando, que más que mapa, lamentablemente, y más que ser un espacio de respuestas, va a ser un espacio de preguntas, cuáles son las grandes preguntas que tenemos después de haber atravesado o de estar atravesando este momento de tanta complejidad, ¿no? y eso también acompañado a las voces especialistas. Agradecer también a los más de 2.200 docentes y facilitadores que se inscribieron para formar parte eh, de este espacio, eh, les agradezco y me pone contenta también eh, que nos encontremos acá para reflexionar eh, sobre la práctica. También a los más de 300 docentes que presentaron experiencias para Menciones pie que les cuento que este es un certamen, para los que no conocen por ahí tanto el trabajo que hacemos desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, pero es un certamen que nosotros hacemos todos los años, son los premios a la innovación en educación digital, pero este año en vez de ser un premio, simplemente fue como una convocatoria para que distintos docentes que quisieran compartir una experiencia la puedan eh, acercar, eh, y se inscribieron en dos o tres semanas eh, casi 300 docentes a este, eh, a este certamen, así que les agradezco y les agradezco también a los facilitadores que acompañaron tanto la inscripción como que esta práctica, eh, como que esta práctica suceda. También agradecer a orientadores y orientadoras de los equipos eh, pedagógicos que estuvieron trabajando en conjunto con estas experiencias para hacer esta curaduría y seleccionar eh, las 47 que se iban a estar presentando, que fue un trabajo eh, realmente titánico eh, que hubo que realizar, así que les agradezco. También en estos espacios, en los paneles y en los webinars, nos van a estar acompañando más de 20. Eh, más de 20 organizaciones que también que muy generosamente vienen acá a compartir lo que saben, a compartir lo que aprendieron este año o lo que vienen aprendiendo ¿no? eh, eh, con nosotros. Le agradezco ahora en el panel de pensamiento computacional, por ejemplo, van a estar Sadoski, eh, Eidos, Chicas en Tecnología, mañana vamos a tener también a UNICEF, AFARO Digital, a Argentina Cibersegura, Sebastián Bortnik. Eh, Después vamos a tener el jueves a Valor Vereda, a Libres de Bullying, a Pablo Yafe, a TEDx y Jorgisa, que aprovecho y también le agradezco que nos prestaron el Zoom de congresos. También va a estar la Chiqui González el jueves a la tarde, que sé que es algo un espacio que a varios de nosotros nos, nos entusiasma. También agradecer a los equipos del Ministerio, a la VOC, a Planeamiento, a Vínculos Saludables, Ciudadanía Global, Escuelas Verdes, Intec, Plan Sarmiento el CITE, la Dirección de Educación Digital y en todas las direcciones de nivel eh, que nos acompañaron en el armado de la propuesta eh, de, este, de este Congreso. Así que este es, esperamos que este sea un espacio que podemos compartir entre todos nosotros para seguir reflexionando y aprendiendo eh, juntos. Sé que este fue, es un momento especial y raro y la verdad es que en ese sentido también eh, agradezco doble eh, por haberse hecho el rato. Eh, para poder eh, anotarse ¿no? y sumarse eh, a, esta, a esta experiencia. Cada uno de los paneles y espacios son totalmente independientes el uno del otro, así que se pueden inscribir en lo que quieran, eh, les recomiendo que se acerquen al campus, eh, al campus virtual, que eh, para los que no son de INTEC es el espacio donde se inscribieron en el formulario, eh, y ahí va a estar todo el tiempo la agenda actualizada, por si hay algún, eh, algún cambio, y también se pueden inscribir en algún... Eh, lugar adicional no eso sigue, eh, sigue abierto, así que bueno, nos estaremos viendo a lo largo eh, de toda esta semana, les agradezco eh, nuevamente cualquier cosa eh, a disposición los dejo con Roberto Tassi que es el gerente de Intec que va a ser el moderador de nuestro primer panel de pensamiento computacional programación y robótica, muchísimas gracias bien Muchas gracias, Meki. Buenos días a todos y todas. Perfecto, entonces, vamos a ir arrancando entonces ya con este primer panel que va a abrir este congreso, el pensamiento computacional, la programación y la robótica, en el marco del plan estratégico del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, uno de los ejes estratégicos, como decía entonces, que tiene este ministerio es este plan, eh, uno de los cuatro que tiene el ministerio junto al de Ciencias, al de Lenguas Extranjeras y al de Matemáticas, y abordar justamente el pensamiento computacional como una estrategia para favorecer el desarrollo de las capacidades relacionadas con creatividad, pensamiento crítico, comunicación, colaboración y autonomía. Este panel surge enmarcado en este plan como una oportunidad entonces para encontrarnos diversos actores y continuar integrando las distintas miradas y tejiendo nuevas ideas. ¿Quiénes van a acompañar hoy en este panel? Hugo Labate, quien es representante del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mariano Checonea de la Fundación Aidos, Mara Borchardt de la Fundación Sadovsky y Melina Maslanta de Chicas en Tecnología. Eh, lo que les voy a ir comentando a todos los presentes es que tras la exposición de los cuatro panelistas vamos a responder preguntas que ustedes van a ir este, emitiendo y se van a recolectar durante los últimos, eh, durante el desarrollo del panel y se van a seleccionar para que al final, en los últimos 10 minutos, podamos dar respuestas a ellas. Vamos a comentar entonces, vamos a comenzar con Hugo Labate entonces. Con su exposición, Bolabate es Coordinador de Implementación de los Planes Estratégicos de Mejora de la Enseñanza del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es exdirector de la unidad a cargo del diseño y desarrollo curricular del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Argentina. Es graduado en Ciencias Químicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Metodología de la Investigación por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Previamente se ha desempeñado como diseñador y coordinador de proyectos de capacitación docente en distintas provincias de la República Argentina, como consultor en el desarrollo de proyectos educativos internacionales con UNESCO y UNICEF y como asesor a universidades para el desarrollo de programas de mejora docente. Es autor de textos para alumnos y materiales para docentes en distintos niveles educativos y de recursos de formación para funcionarios públicos en educación. Bienvenido Hugo. Buen día para todos, para todas. Les eh, agradezco a los organizadores esta invitación. Quería eh, aprovechar este tiempo que comparto con ustedes para usar dos sombreros. El primer sombrero tiene que ver con mi trabajo como especialista curricular y, en el, y, y experto en el campo del currículum. Y contarles desde ese lugar algunas cosas que quedan a veces ocultas debajo de los procesos curriculares en relación con, en este caso, con la programación, la robótica, el pensamiento computacional, y luego con el otro sombrero de funcionario en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en relación con el plan estratégico que implica eh, programación robótica y pensamiento computacional. Lo primero entonces que les quería contar desde el punto de vista de los procesos curriculares es que los procesos curriculares implican conversaciones entre muchos actores. Eh, en, el año dos, en el año 2004, fíjense, hace 16 años, arranca un proceso donde el sistema educativo comienza a discutir la forma, en, a nivel nacional, la forma en que debemos lograr mayor unidad y mayor profundidad en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Esa resolución es la que da origen a la escritura y a la producción de los NAP, de los Núcleos de Aprendizaje Priorizado, Priorizados. Recién en el año 2018, o sea, 14 años después, aparecieron los NAP de Educación Digital, Programación y Robótica. ¿Por qué ese tiempo tan largo? ¿Por qué esos procesos llevan tanto tiempo y tanta discusión? En primer lugar, porque cuando se toman decisiones acerca de lo que hay que aprender y enseñar en la escuela... Siempre hay grupos muy activos eh, que proponen que determinado tema debe formar parte de la currícula escolar y que debemos, por lo tanto, incluirlo en los planes de estudio. Ahora, sin embargo, los planes de estudio funcionan entre ciertas restricciones, ¿no? Entre ellos la cantidad de aulas, la cantidad de equipamiento, la cantidad de docentes, la formación de los docentes. Y esas restricciones no se mueven rápidamente. Formar docentes lleva tiempo, eh, con, capacitar docentes en ejercicio lleva tiempo, producir materiales lleva tiempo, adquirir eh, máquinas, eh, equipamiento lleva tiempo, y entonces todo eso requiere de una cierta consistencia a lo largo de las distintas gestiones. Y yo quiero recalcar acá que la preocupación por las, eh, lo que en aquel entonces llamábamos las TIC, y hoy en día hablamos de pensamiento computacional, es una preocupación de larga data el sistema educativo. Ya se empezó a discutir, ya existen artículos en la Ley de Educación Nacional, que es del año 2006, que plantean que el aprendizaje de las tecnologías de la información y las comunicaciones es un derecho de todos los chicos, Después eh, hubo eh, algunas resoluciones del Consejo, del Consejo Federal de Educación, como por ejemplo la creación de Conectar Igualdad, eh, que mencionaba hace un rato Santiago, y luego acciones concomitantes de las provincias, llevaron a que pudiera lograrse un nivel de sostén que le permita a las eh, distintas jurisdicciones del país empezar una implementación del pensamiento digital. Ahora... Eso considerado desde el punto de vista de los procesos curriculares y para que se entienda por qué estos procesos llevan su tiempo y a veces eh, nos impacientamos eh, porque las cosas no ocurren a la velocidad a la que, no, a la que todos quisiéramos. Ahora, en cuestión de, eh, en, el, en el momento en el que el Consejo Federal de Educación en el año 2018 establece los NAP de Educación Digital, Programación y Robótica, les pide a todas las jurisdicciones, les indica a todas las jurisdicciones, que cada una debe darse el proceso curricular interno para llevarlo a la práctica. La Ciudad de Buenos Aires ha elegido, como muchas otras provincias del país, la eh, instalación de estos contenidos, y esto ha llevado al desarrollo de un diseño curricular específico para Educación Digital, programación y robótica. Esto significa que pronto vamos a tener disponibles, está en el, está el circuito de aprobación, en circuito de, de discusión, eh, pronto vamos a tener disponibles en nuestras escuelas de la ciudad un ordenador para tomar decisiones acerca de qué enseñar en términos de pensamiento digital, programación y robótica, y algunas recomendaciones también respecto de cómo hacerlo. En el medio entonces de este proceso de creación de las nuevas normas curriculares que van a permitir que estos contenidos transiten el espacio escolar, hace falta lograr preparar el campo para que la implementación se dé de la mejor manera. Esto significa un acuerdo de trabajo entre el INTEC, entre la dirección de planeamiento, entre la gerencia operativa de currículum, entre la dirección general de escuelas, tanto de eh, educación estatal como de educación privada, para conversar con los supervisores y con los directores cuál es la mejor manera de trabajar estos contenidos a partir del año que viene, con foco y con profundidad. Por eso se ha desarrollado un conjunto de planes estratégicos, uno de ellos específicamente dedicado a esta área que nos ocupa, que implica coordinar las acciones de las diversas áreas del ministerio para lograr esta implementación de manera efectiva y al mismo tiempo acompañar a cada una de las escuelas en su proceso de eh, desarrollo e implementación. La, ustedes, eh, volviendo a la, a la cuestión curricular, cuando hablábamos de las restricciones, una de las restricciones fuertes que tiene el sistema escolar es la cantidad de horas de clase que nuestros estudiantes pasan en la escuela. Y sí, y dado que eso es un, un monto de, de horas fijas, si yo quiero enseñar algo, tengo que encontrar una manera de que ese aprendizaje se produzca eh, en el tiempo escolar permitido. De manera que tenemos que buscar, y yo creo que aquí en este congreso se van a conversar y se van a presentar inteligentes propuestas acerca de las formas en que la educación digital, el, la, la robótica y la programación puedan trabajarse de manera transversal en el aprendizaje de otros contenidos curriculares, de manera de lograr sinergia, de aprovechar mejor el tiempo y de lograr así, entonces, una presencia de estos contenidos en los aprendizajes de los chicos. Creo que estamos en tiempo, eh, así que voy a decirle a Roberto si él quiere agregar algún complemento acerca del plan específicamente para información de los participantes. Perfecto. Gracias, Hugo. Sí, agregar que desde, desde la Dirección de Educación Digital y específicamente acá como líderes en parte del plan, es un poco sistematizar buena parte de las acciones que ya, ya hace varios años venimos realizando y en este proceso que nos va a, a tener como protagonistas estos próximos cuatro años, 2020, 2023, eh, los diseños y documentos curriculares a los que vos haces eh, referencias son fundamentales para poder hacer todo el el proceso de implementación, ¿no? también el diseño y uso de materiales didácticos para la enseñanza, todas las acciones de desarrollo profesional docente, el trabajo en formación continua que se hace en territorio, en los diferentes espacios también que las instituciones lo permiten, el desarrollo de otros proyectos estratégicos, eventos, certámenes, plataformas, recursos y fundamentalmente todo lo que es el acompañamiento que se realiza en territorio con los facilitadores, con asesores y con todo el equipo territorial que es este, el que acompaña a toda la comunidad educativa para que justamente todas las acciones en el marco de este plan tengan su lugar. Así que esto es eh, como, como agregado para la, la exposición entonces sobre la, el marco institucional del plan. Agradecemos muchísimo entonces la palabra de Hugo. Les recuerdo entonces que ustedes pueden ir eh, elevando sus preguntas para que al final podamos considerarlas, al final decía de los cuatro paneles, en el espacio final de los 10 minutos, y así los es que panelistas pueden responder. Perfecto, vamos a continuar ahora entonces, es el turno de eh, Mariano Echeconea, Fundación EIDOS. Eh, Mariano es graduado en Sociología y profesor de Sociología formado en la Universidad de Buenos Aires, actualmente se desempeña como Country Manager de EIDOS Global siendo responsable del área de Learning, Experience, Design. Combina su labor pedagógica con una participación activa en el ámbito artístico y cultural, trabajando en torno al teatro, el cine y publicación de libros o artículos. Lo moviliza la posibilidad de aportar a la formación de una juventud activa, crítica y reflexiva que transforme sus impulsos en hechos, observando y modificando sus problemáticas y su entorno cotidiano. Bienvenido Mariano. Muchas gracias, Roberto. Es un placer enorme estar eh, compartiendo esta experiencia y este, este panel. Eh, voy a, si bien voy a adaptarme a que esto sea un panel y va a tener un carácter expositivo, voy a compartir mi pantalla con una presentación para, para poder ir guiando la exposición. Bien. Eh, cuando... Meki y su equipo nos invitan eh, a participar de este panel. Eh, lo, lo primero que se nos ocurrió fue compartir, partir de un caso, partir de la formación Tecla que, hizo, que hicimos desde ellos y otras muchas organizaciones, eh, y las formaciones que tuvimos con los, y las facilitadoras eh, pedagógicas digitales en febrero, tanto de 2020 como de 2019, que espero que si alguna y alguna eh, participó lo recuerde con tanto cariño y entusiasmo como el mío, eh, y voy a poner eh, un poco sobre la mesa qué es lo que hicimos. Eh, por un lado, partimos de dos definiciones de pensamiento computacional. Entiendo que muchas personas acá ya están asociadas, pero está bueno hacer un recorte de qué cosas nos parecían centrales. Por un lado, en la definición de Jeanette Wing, eh, plantear que el pensamiento computacional no es algo que hacen las computadoras, sino que es un mecanismo de formular eh, soluciones a problemas de forma que un agente que produce información las pueda resolver. Después ese agente que produce información puede ser un celular o una computadora, pero también puede ser una persona. Y también, a partir de la definición que trae la Asociación de Docentes y Maestros de Ciencias de la Computación, que lo que dicen es, no es algo del aula de computación, es algo que se amplía a todas nuestras disciplinas. Y para ir poniendo un poco de, de atención y vivencia acá en, en el terreno digital, voy a partir de un pequeño desafío que voy a dejar muy poco tiempo, pero vamos a poner una sopa de letras y los objetivos que ustedes puedan encontrar, al menos dos o tres conceptos que sienten que estén vinculados con pensamiento computacional. Espero que ya hayan arrancado porque les voy a dejar solo 30 segundos porque el tiempo acá es limitado. Bien, eh, este es nuestro recorte. Esto es después de algunas investigaciones, y estuvimos viendo qué son las cosas que, están, que definen al pensamiento computacional. Nos encontramos que parten de la definición del problema, de la descomposición en sus problemas, del reconocimiento de patrones, la construcción de abstracciones, la creación de algoritmos y la puesta a prueba. Espero que alguno o alguna haya podido encontrar estas respuestas en la sopa de letras. Pero hacia allá vamos, no vamos a poder ver todos, eh, pero un poco el objetivo que traza eh, este congreso es pensar, por un lado, cómo resolver los desafíos de la etapa actual. Y por desafíos del pensamiento computacional, uno de ellos es para todas las edades, es decir, con complejidades que van desde un niño una niña de jardín de infantes, hasta un adolescente que egresa a la escuela secundaria. Eh, y ahí volvemos a estos conceptos que hablábamos antes, que son capacidades que se desarrollan y que tienen niveles de complejidad que escalan hacia lo más pequeño y hacia cuestiones muy complejas. Vamos, por ejemplo, con lo que es reconocimiento de patrones. Reconocimiento de patrones podemos partir de una definición simple, como que los patrones son regularidades. Elementos constantes dentro de un conjunto de datos que son variables. Y ahora bien, ¿cómo podemos trabajar esto? Eh, tanto con niñas y niños que recién empiezan eh, su camino formativo, hasta con adolescentes que ya lo están terminando. Eh, nuevamente, otra cuestión. Digo, acá en esta eh, imagen podemos ver nueve... Eh, nueve figuras, y hay una que falta. Abajo hay unas pistas, ¿cuál será la figura que falta? Eh, esta actividad, recuerden que vamos a trabajar patrones, ¿no? Hay elementos constantes dentro de un conjunto de datos que son variables, ¿qué cosas acá estarán siendo las constantes? Y, ¿serán... ahí abajo están las opciones, pero recuerden que esto me va a adaptar a que es un panel, así que voy a... Eh, limitar el tiempo de, de, de, la, de que ustedes piensen en sus casas, y voy a ir con la solución. Por ejemplo, en esta actividad se puede trabajar patrones, eh, y la figura que faltaba eran estas tres líneas en forma curva. Bueno, ¿y por qué? Desde la definición de patrones, pueden ver que hay tres niveles de análisis. Por un lado, la forma. Como si esto fuese un sudoku, acá hay tres formas, hay líneas, hay que se parecen a un cuadrado, y hay cruces. Pero también hay una cantidad, en cada una de las columnas o de las filas hay 3, cuatro o 5. Entonces podemos ver que eh, el patrón que faltaba era 3, y también que faltaba línea, y también hay una que puede ser disposición. Están en 0 grados, están a 45 grados, o están de forma curva. Entonces, ¿para qué quería ponerles este ejemplo? ¿Qué pasa si nosotros queremos empezar a trabajar patrones con niños que recién arrancan? Y seguramente vayamos a conjuntos más sencillos, a los conjuntos más simples que quizás recordamos muchos o muchas cuando empezamos a aprender a leer y escribir, de juntar las A, juntar vocales, y después a medida que avanza el desarrollo de los estudiantes y tienen mayor nivel eh, cognitivo, se le va poniendo más niveles de análisis, pero no termina acá. Porque es posible que cuando los estudiantes son más grandes, podamos empezar a pensar qué son las variables, qué son las categorías, cómo podemos normalizarlas. Y estas son algunas de las actividades que fuimos acompañando y co-creando en las formaciones con las facilitadoras y los facilitadores tecnológicos. Pero otra cuestión, por ejemplo, creación de algoritmos. Lo mismo, tiene niveles muy sencillos de partir de ordenar tarjetas, hasta cuestiones más complejas, pero además de la edad, ahora tenemos otra situación a, a resolver o a pensar eh, que tiene que ver con la adecuación del aprendizaje a distancia. Los algoritmos. Pensemos los algoritmos como un conjunto ordenado de operaciones. Eh, un paso a paso taxativo que indica cómo resolver un problema. Eh, pero no están ahí. Eh, por ahora, eh, los estudiantes están en sus casas, y entonces, ¿cómo podemos trabajar estas actividades manteniendo una interacción, eh, manteniendo un carácter lúdico, eh, una participación activa de los estudiantes. Y ahí, una de las adecuaciones que hicimos, por ejemplo, es trabajar con algo que tienen a mano. Calculo que muchas y muchas estudiantes que están pudiendo estudiar tienen a mano un teclado. También tendrán a mano cosas de la casa, cosas de la cocina. Pero, por ejemplo, el teclado nos pareció un instrumento hermoso para trabajar algoritmos, ¿no? Ahí se puede empezar... A, desde el facilitador, el docente casi vendado, puede decirle a los estudiantes que le dicten secuencias, y estas secuencias otro estudiante las puede llegar a registrar, y pensar si ese orden es el orden más rápido, si es el correcto, se pueden llegar a trabajar repeticiones, bucles, condiciones, un montón de cosas, por ejemplo partiendo desde el teclado. Eh, trabajar con lo que está a mano... Eh, tanto para patrones, para descomposición, para abstracciones, para algoritmos, se vuelve hoy una herramienta muy importante para poder desarrollar estas capacidades y a la vez poner en valor que los estudiantes están en su casa, pero eso no implica que, que la educación tenga que pasar a solo algo eh, asincrónico ni solo algo vinculado a lecturas. Quizás. Eh, se están dando cuenta desde eh, este programa que esté que es de de la organización a la que pertenezco le ponemos mucho foco a las estrategias didácticas a lo que es innovación educativa como tenemos el, el desafío que, que el aprendizaje remoto tiene que ser igual de humanizado y de humanizante que las ventajas que tenemos en la presencialidad. Los que estuvimos en la formación de febrero recordarán que fue esta historia del sabotaje en Pueblo, no lo voy a contar acá por cuestiones de tiempo, pero recordarán quién era la persona sospechosa y quién eh, fue el, el que cometió el atentado, esto solo lo digo para generar misterio para quienes no estuvieron y que estén en las formaciones de febrero, ver eh, un poco lo que nos interesa es pensar este vínculo entre el contenido, la estrategia didáctica y la habilidad transversal, que vamos a trabajar. Por contenido podemos trabajar definiciones de problemas, descomposición, patrones, abstracciones, algoritmos, eh, y un montón de otros contenidos que ustedes ya eh, saben y conocen. Estos son algunos que la literatura de pensamiento computacional destaca. Eh, Pero a la vez, trabajar en dinámicas enchufadas y desenchufadas, establecer procesos de evidenciar el conocimiento, de practicarlo, de crearlo, no solo de identificarlo, trabajar estrategias de gamificación, de storytelling, y saber que estamos trabajando habilidades. Saber que estamos trabajando creatividad, empatía, pensamiento computacional. Y volviendo a lo que decía Hugo antes, de que hay una cantidad de horas limitadas, y que la transversalidad es importante, también traigo a reflexión un concepto de la didáctica que tiene que ver la enseñanza para la comprensión. Quizás eh, podemos saber qué es, es el conocimiento, qué es una habilidad, ¿Pero qué es la comprensión? Y algunos autores de esta corriente mencionan que la comprensión es generar un desempeño flexible. ¿Qué quiere decir con esto? Que un conocimiento lo puedas aplicar en distintos momentos, en distintos contextos cambiantes. Y esto es lo que nos invita a que esta, este poder de abstracción, de crear algoritmos, de generar patrones, sea un esfuerzo conjunto que no sea lo que se enseña en el aula de computación, sino que se enseñe en química, en literatura, en matemática, en lengua. Y que los estudiantes así, poniendo en juego algoritmos y patrones en cada una de las disciplinas, en contextos y a través de contenidos cambiantes, logremos tener un aporte a la educación digital. Y que todos los jóvenes que salgan de nuestras escuelas, los que quieran ser programadores y programadoras, estén en mejores condiciones, pero aquellos que no quieran serlo, al menos entiendan y puedan hacer hipótesis de qué está pasando dentro de esos celulares o dentro de esas computadoras, y usar el pensamiento computacional para hacer esas hipótesis y esas deducciones. Bueno, muchas gracias por el espacio. Eh, dejo de compartir y le paso nuevamente a, a Roberto, a Roberto, eh, el, el seguimiento del Congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariano. Sí, recordadas las formaciones a las que tuvo acceso el equipo de INTEC, este, muy valioso el aporte y también parece que es lo rico también de este panel, que distintas voces nos ayuden a pensar cómo integrar justamente en el marco de este plan las acciones vinculadas al pensamiento computacional, la programación y la robótica. Les recuerdo entonces a todos que tienen la posibilidad de hacer sus preguntas para que al final podamos hacer una selección. y este... Me tengo que hablar ahora, justo, por cerrar la puerta para que puedan, en este caso, responder los panelistas. Perfecto, continuamos entonces. Vamos a nuestra tercer panelista, Mara Borchar, quien es licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires, trabaja en la iniciativa Programar de la Fundación Sadovsky desde el año 2016 en programas de formación docente, desarrollo de contenidos, diseños de capacitaciones para docentes y estudiantes sobre la didáctica de las ciencias de la computación. Bienvenida, Mara. Muchas gracias. Eh, los saludo a todas y a todos. Eh, agradezco al Ministerio de Educación de la Ciudad y a la Dirección de Tecnología por, por esta invitación. La Fundación Sadowski, y particularmente desde el programa Programar, venimos impulsando la inclusión de las ciencias de la computación en el aula, en el sistema educativo formal, desde el año 2014 aproximadamente. Nuestra posición en relación al tema es impulsar este contenido como un contenido específico, ofrecido en los distintos niveles educativos por personal formado en esta disciplina o en este campo disciplinar y con un enfoque didáctico basado en la indagación. Para nosotros, eh, la noción de pensamiento computacional que está muy de moda actualmente, desde hace algunos años, eh, tiene distintas acepciones, tal como lo comentó hace un ratito este, Mariano. A nosotros, dentro de ese campo, este, nos gusta pensar en la idea del pensamiento computacional como eh, aquello vinculado al tipo de problema que puede eh, resolver una computadora y del modo en que puede resolverlo una computadora es decir que no se trata de cualquier tipo de problemas y tampoco se trata de cualquier manera eh, para pensarlos o para abordarlos básicamente porque las computadoras pueden resolver solamente aquellos problemas para los cuales eh, han sido programadas ¿no? entonces entendemos que hay una relación muy íntima entre eh, la definición de pensamiento computacional que a nosotros nos interesa pensar y proponer dentro de la escuela, y la enseñanza de la programación propiamente dicha. En este sentido, nosotros pensamos que es muy importante que los chicos, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario, puedan conocer cuáles son los conceptos fundamentales vinculados a, a la programación, a la posibilidad de diseñar un, un, una, un programa que permita resolver un problema y que para ello puedan utilizar o estar en contacto con distintas herramientas este, educativas de enseñanza de la programación, pero un conjunto finito de conceptos vinculados a, a este tema y a este, a este problema. En ese sentido, para nosotros es fundamental comprender que eh, una máquina, como una computadora, puede ejecutar distinto tipo de programas y por lo tanto puede atender distinto tipo de, de problemas. Pero siempre es la misma máquina. Entonces hay que poder entender también la diferencia, por ejemplo, entre hardware y software. Es decir, no se trata solamente de entender en abstracto o de pensar en abstracto eh, cómo escribir un programa, sino que hay que poder entenderlo en relación a la máquina que... Que lo ejecuta. En ese contexto, nos parece que la robótica puede ser un, una herramienta, un elemento interesante y muy atractivo para poder eh, ampliar la noción, si quieren, de, de hardware y también pensar en la interacción entre el mundo físico y el mundo virtual. Eso, si sí, pensamos en los robots como objetos y como materiales didácticos. Pero también podemos pensar en los bots vinculados a la inteligencia artificial y entonces a la manipulación de los datos, y entonces pensar también, junto con los jóvenes, en la utilización de sistemas automatizados con otros fines. Desde, desde, esta, desde este enfoque nosotros venimos trabajando tanto en la formación docente como en el desarrollo de materiales este, didácticos, y propuestas de corto, mediano y largo plazo. En el contexto de esta pandemia específicamente disponibilizamos todos los recursos eh, que tenemos disponibles y que están en este momento en la página de Programar en Casa para que docentes y facilitadores como ustedes puedan utilizarlos para brindar clases eh, a distancia. Y estamos contribuyendo también con el diseño de los programas de televisión de Seguimos Educando, tanto para nivel mm, del ciclo básico de la secundaria como para el nivel eh, orientado de la secundaria, que van a estar saliendo este, en las próximas semanas. Y finalmente, en la línea específica del pensamiento computacional, ya hace más de dos años que venimos trabajando con el Plan Ceibal de Uruguay, acompañando a los docentes de nivel primario de nuestro país vecino, en el dictado de clases remotas de pensamiento computacional a partir del de capital, digamos, generado con docentes argentinos a lo largo de las formaciones que venimos sosteniendo en los últimos años. Y este año vamos a estar haciendo una primera experiencia de un programa similar o basado en lo que hicimos con Uruguay en cinco provincias argentinas, dando clases remotas eh, de pensamiento computacional para chicos de secundaria y de primaria eh, en vinculación con los profes del aula o, digamos, a nivel primario o los profes de educación tecnológica a nivel secundario. Para todos aquellos y aquellas que quieran conocer más de la iniciativa o de las propuestas o descargarse los manuales para enseñar estos contenidos en el aula, pueden entrar a programar.org. Le paso entonces la palabra al coordinador del INTEC nuevamente para ceder el espacio a Melina. Muchísimas gracias Mara, muy interesante la perspectiva y el aporte de Fundación Sadowski, también para enriquecer justamente este panel y las prácticas después que nos permitan implementar el plan estratégico de pensamiento computacional, programación y robótica. Bien, vamos a ir entonces a nuestra última invitada, vamos a presentar a Melina Maznata, eh, Media Masnata es emprendedora social en temas de educación y tecnología con perspectiva de género. Durante el año 2020, este mismo año, ganó el premio Entrepreneur of the Year de Uruguay Argentina en la categoría social. Ella es magíster en tecnología educativa, licenciada en ciencias de la educación, maestra nacional de arte, profesora e investigadora con más de 30 publicaciones. Curado de premios y columnista en diferentes medios nacionales e internacionales, por su trabajo recibió reconocimientos por parte de la Universidad de Georgetown, Fundación Schusterman, Upwork y Fundación Talbert. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva y cofundadora de Chicas en Tecnología. Bienvenida Melina, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Eh, voy a compartir pantalla porque quiero llegar a. Tengo una, un desafío personal que es llegar a la cantidad de horas, perdón, de minutos que nos habíamos quedado. Y como siempre, acá el desafío es este. ¿Ven ahí la pantalla? ¿Me pueden ir respondiendo si quieren? Entiendo que sí. Bueno, eh, gracias por la invitación, eh, como fue diciendo Mariano y Mara, que son personas referentes y bueno, posteriormente todo el trabajo que vienen haciendo en el marco del Ministerio de Educación, eh, la, la invitación desde este espacio es compartirles algunos de los recorridos que venimos aprendiendo en este último tiempo en una organización de la sociedad civil. Y esto es lo que somos desde Chicas en Tecnologías, que nació acá en la ciudad de Buenos Aires, pero hoy estamos en diferentes provincias de Argentina y también llegamos a, a Latinoamérica. Para que entiendan el marco, una, una organización de la sociedad civil, trabaja articulando con diferentes actores, por eso también trabajamos con el ministerio, con organizaciones, y seguimos y, y apoyamos todas las miradas que fueron mencionando recién en relación a eh, qué significa desde la tecnología, el pensamiento computacional, la robótica y estos aspectos. Pero un poco para, para pensar cómo esto también se... se camina o se recorre desde otros lugares, el primer punto que, que me gustaría compartir a todas las personas que están presentes hoy es esto de hoy estamos en un mundo que está tecnologizado, que por suerte ya llegamos por, por un camino o por otro a un recorrido donde no tenemos duda de que la tecnología hoy atraviesa todos nuestros ámbitos y aspectos, pero hay algunos datos que sí son importantes y que a través de la pandemia se incrementó determinados puntos que tienen que ver con las brechas. El primero tiene que ver con que este mundo tecnológico que usamos todos los días, no, no está diseñado por todas las personas. Y acá siempre traemos este dato porque es el más reciente que hay, que solo el 6% de las aplicaciones móviles que usamos todos los días fueron creadas por mujeres y no son esas aplicaciones que usamos todos los días, sino son algunas muy específicas que después invito a que vean de qué se tratan. Y por otro lado, eh, el grupo de las mujeres es el grupo que se vio más afectado según diferentes organizaciones y métricas por todo el tema de la pandemia. Hoy, al principio, aquí contaba, el desafío del de balance entre la vida personal, la familia y también el trabajo. Esto también en el grupo de, de las mujeres impacta en un punto importantísimo. Primero que en el mundo las mujeres trabajamos en aspectos más informales, algunos no remunerados, como son las tareas del hogar, y por otro, algunos puntos que tienen que ver también con lo social. Tres aspectos que también se vieron muy tensionados en este último tiempo. Y si hacemos foco en Argentina, en todo el país, particularmente con lo que llamamos con el grupo NINIS, hay un dato de CIPEC que menciona que el 67% de las personas NINIS son jóvenes mujeres. Es decir que, este es el escenario con el que partimos y me parecía importante tenerlo en cuenta porque a veces nos olvidamos de pensar quiénes son las personas que están trabajando detrás y delante de estas pantallas, porque de esto también se, se trata empezar a pensar la tecnología y todos sus aspectos como el pensamiento computacional desde otros lugares. Y acá eh, cuando inició la, la pandemia hemos tenido muchos desafíos como una organización pequeña en crecimiento eh, que tiene que ver en, en particular con que empezamos a generar proyectos y, y, y programas para mujeres de diferentes ámbitos. Vino una gran demanda de los ámbitos que tienen que ver con toda Latinoamérica, porque la tecnología no está desarrollada ni desde nuestro país, ni desde la región, y eso trae muchos desafíos. Y algo importantísimo es que empezaron a demandarnos mujeres de, otras, eh, de otros países, de las mismas edades que las jóvenes, pero también de edades un poquito más eh, altas, más de entre los 19 y 23 años, que también podemos hipotetizar que es el grupo de mujeres que también se vio desafiada en este tiempo y en el que se tienen que reconvertir las perfecciones o lo que están estudiando. Y acá algo interesante que fue pasando es, lo primero que nos mencionaban estas mujeres es, eh, necesitamos entender la tecnología con un lenguaje más cercano, que esté en español, que esté con una mirada regional. Otro de los puntos eh, en estas propuestas que abrimos es que valoraban mucho los desafíos de pertenecer a una comunidad. Eh, las mujeres, una de las barreras que tenemos en relación a la tecnología es que no hay comunidades de tecnología y mujeres, hoy empezaron a ver a, a algunas, pero no están eh, porosas o no están en todos los espacios que eh, nos gustaría que estén. Y otro de los puntos que destacaban estas mujeres en estas propuestas tienen que ver con los espacios de interacción y de escucha. Esto es interesante porque a veces vemos estas propuestas que son más expositivas como hoy lo estoy haciendo y, y lo quiero pasar rápido para ir al momento de intercambio que es el más rico, eh, y en esta escucha ¿qué, qué entendemos también por los desafíos que tienen las mujeres en relación a... A la tecnología. Y acá hay otro punto que también les quería compartir como aprendizaje de este tiempo, que es de construir la tecnología, entender qué entendemos por tecnología, porque entonces así también vamos a poder desarrollar qué entendemos por pensamiento computacional, qué entendemos por robótica, qué entendemos por acceso, por todas las barreras y desafíos que nos trae este, momento, este punto. ¿Y para quién es? Este es uno de los puntos más nodales que mencionaban las mujeres que participaron en estas experiencias estos meses, que decían, bueno, ahora me en cuenta que la tecnología también es algo cercano o algo para mí, o que yo también puedo desarrollarla. Entonces, estamos entre, en un momento que nos parece muy interesante para compartirles, que tiene que ver con una alta demanda, una gran transversalidad de lo que tiene que ver con la tecnología en sí, y las condiciones contractuales formales y valiosas que tienen el mundo de las tecnologías. Han podido ver que compañías como Zoom, por ejemplo fueron las más valoradas en este último tiempo, los desarrollos y los roles vinculados a tecnología fueron los más demandados y son los más demandados y por lo menos en los próximos años va a seguir siéndolo. Pero acá viene lo más importante que queríamos compartirles. Hoy tenemos que empezar a pensar todo este campo este campo semántico vinculado a la tecnología pero cuidadosamente. Es decir, a veces se habla del pensamiento computacional más asociado a la programación, o algunos puntos o aspectos, y lo que no queremos es que programar sea nuevo, coser y bordar, como solemos decir. Es decir, entender la programación como eso que, eh, y el pensamiento computacional y de robótica como aspectos importantísimos que nos permite ir más allá de solamente cubrir un puesto de trabajo. Aunque por ahí suene contradictorio, es importantísimo también que se tenga en cuenta la proyección. ¿Por qué? Porque a la alta demanda hoy la vamos a cubrir pero en unos años esos trabajos son los trabajos que más automatizados se van a encontrar y otras eh, inteligencias artificiales, otras tecnologías van a poder desarrollar. Entonces, ¿qué es lo propio y qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de estos temas? El, el principal punto es que lo que más nos atrae de la tecnología es que la tecnología está pensando siempre eh, en quién es la persona que está usando. Y digo, las tecnologías más masivas, las redes sociales en particular, eh, a veces nos atrae la interacción y nos atrae el, el, el nivel y la cantidad de cambios que están sucediendo, y esto tiene que ver porque está pensado especialmente con el centro de la experiencia, quién es la persona que está en ese centro de la experiencia. Y ahí lo que diseñamos en Chicas en Tecnología es pensar que ellas estén en el centro de la experiencia, estamos todo el tiempo diseñando para personas jóvenes o para, personas, o para otras minorías, y a veces nos olvidamos de pensar si les preguntamos a esas personas qué experiencias educativas o cómo podemos también mediar un punto en el que esas personas puedan inmer estar inmersas y desarrollar esos eh, aspectos nodales. Y por otro lado empezar hoy en este congreso también a pensar más allá de la tecnología como les contaba antes, eh, y, y pensar a los dispositivos más allá de los dispositivos digitales. Y en esto vamos a tener un debate muy grande que es, un poco lo, lo trajo Mariano en un punto, que son la distribución del mundo online y offline, y eso va a ser uno de los desafíos más importantes que tengamos para la agenda, y en eso el rol de las personas que educan es vital. Y cuando trabajamos con chicas en tecnología en temas vinculados a pensamiento computacional, lo hacemos con una tríada. No estamos simplemente pensando en que ellas estén en el centro de la experiencia de aprendizaje, sino también en pensar, por un lado, las habilidades técnicas tecnológicas, que ahí dentro de esas está el pensamiento computacional, sino también las habilidades blandas, y este año empezamos a incorporar mucho más fuerte, porque lo veníamos desarrollando y nos venía trayendo muchísimo buen impacto con las chicas, lo que son las habilidades de impacto. Es decir, el propósito. ¿Para qué estoy haciendo lo que hago todos los días? Y que sea un propósito que vaya más allá de sus intereses eh, o de sus desafíos cercanos, que sea un propósito más grande. Estas juventudes, o incluso las infancias, van a tener que vivir, como lo estamos viviendo hoy todas la, las sociedades, eh, desafíos más grandes, como por ejemplo una pandemia, en donde se van a necesitar muchas miradas en relación a cómo resolver grandes problemas de la humanidad. Y en eso es que categorizamos lo que son las habilidades de impacto. Estos tres puntos eh, tienen diferentes... Eh, descripciones de lo que entendemos y lo vamos ayornando año a año y en esos años nos sentamos en una mesa con el sector público, el sector privado, con diferentes referentes del mundo educativo y pensamos esa currícula como una currícula que tiene que tener estos tres aspectos, pero que sobre todas las cosas tiene que pensarse de manera articulada. Y acá, una vez que lo desarrollamos y lo hacemos para que la agenda no quede eh, desconectada una de la otra y que, por ejemplo, una persona que pase por estas experiencias después vaya a buscar eh, un, una pasantía a un mundo tecnológico y después el mundo tecnológico le diga, no, te estamos pidiendo otra cosa, o la universidad no me está formando para esto, o las diferentes frases que tenemos... Eh, muy claras y que por ahí son parte de los desafíos que tenemos que resolver, les explicitamos los procesos y los propósitos a estas juventudes. Y esto es importantísimo, porque parte de lo, de lo básico que es el contrato didáctico o el contrato pedagógico que podamos llegar a tener con esa persona, explicitarle para qué vamos a hacer estas experiencias educativas. Y por otro lado, le dedicamos mucho tiempo al proceso de metacognición. ¿Qué hicieron durante este momento? ¿Cómo lo podemos compartir y poner en palabras? Porque otro de los desafíos que tienen estas jóvenes, como todas las eh, personas que no están en estos espacios de desarrollo, es justamente empezar a pensar la tecnología y empoderar sus voces como un canal también para expresarse y expresar lo que estén vivenciando y qué ideas e innovación eh, teniendo en ese camino. Y así también es que pensamos en estos puntos, el punto de equilibrio entre la atención de cómo generamos un centro de, la, de, de experiencia para que esa persona se sienta involucrada, pero también esos trayectos customizados. Hay un, ¿Qué quiere decir esto? Que son personalizados. Y en esto creo que la pandemia también nos trajo un desafío, las personas empezamos a entender que por ahí éramos más auditivas o más visuales, o que nos gustaba trabajar con determinado software, y esto es un punto para capitalizarlo en el mundo de la educación. Empezar a pensar de qué manera cada persona puede ir aprendiendo de, de mejor, de, de, de los mejores canales que puede ofrecerle los formatos educativos y tecnológicos. Y ahí hay un punto en donde la curiosidad y el deseo tienen que estar siempre presentes, porque si no se de alguna manera se va licuando cuando hay otras necesidades de agenda mucho más importantes. Entonces ahí hay un punto, y, y para eso también eh, traje la palabra autorregulación, porque quizás lo más desafiante que tengamos que aprender en estos ámbitos y en esta agenda es que estas personas puedan lograr su personalización y autonomía, pero también puedan autorregular cómo van a ir aprendiendo y en qué caminos van a ir recorriendo estos diferentes espacios. Finalmente, nos toca un desafío muy grande eh, que tiene que ver con pensar la tecnología eh, y, y debatirlo, y este es un congreso de educación con personas que son eh, hoy eh, referentes y que están en diferentes ámbitos trabajando para, para hacer una educación mejor todos los días, pero me parece importantísimo no olvidarnos que también, y creo que la pandemia nos puso en escena, también hay un montón de actores que tienen que verse implicados en estos procesos. Les sar, eh, les acerqué esta imagen, que es una imagen que sal, usamos mucho en, en la organización, para pensar si hoy las mujeres no están en estos ámbitos de tecnología, u otras minorías, como cómo podemos pensar esta, esta solución desde un cambio más sistémico, y no solamente ir a buscar a las mujeres, sino involucrar a los diferentes actores de todos estos recorridos. Sí. Eh, y como reflexión final quería compartirles que existen muchas investigaciones, sobre todo de, del BID y otros organismos regionales, que van mencionando que las mujeres son la llave de la diversidad, eh, sobre todo en, en todo el aspecto regional, es decir, si un, contratamos una mujer para cualquier ámbito en, en todo lo que tiene que ver con la tecnología, es importantísimo porque ya está comprobado que no solo esa mujer va a traer diversidad de género, sino también va a tener otras miradas en relación a una diversidad étnica, religiosa, racial, es decir, que va a estar representada en esa mesa de diseño, de desarrollo de la tecnología, muchas miradas y muchos Puntos nodales para lo que tiene que ver con la diversidad. Y acá siempre nos gusta mencionar que hoy no podemos pensar la tecnología sin innovación. Y la innovación necesariamente tiene que pensarse desde la diversidad. Y acá, otro, otro dato que no es menor, el 68% de los profesionales en el mundo educativo son mujeres. Y hoy están trabajando con tecnología, porque fue uno de los grupos que más tuvo que aprender a desarrollar tecnología con sentido pedagógico, con sentido educativo. Entonces es importante que hoy también nos podamos pensar como quiénes son estos roles modelos que hay que empezar a, a difundir, a mostrar, porque seguramente también van a poder inspirar a otras jóvenes y a otras identidades para poder querer trabajar con tecnología, incluso en este cruce de educación con tecnología. Eh, finalmente, el agradecimiento de nuevo a todas estas personas que son realmente quienes le dan el propósito y el sentido real a este mundo virtual que me, me gustaba como metáfora, pero también quería compartirles qué es lo que venimos aprendiendo este tiempo en la organización y lo que más nos demanda y nos va demostrando estos grupos que se acercaron a la organización y que no solamente hoy lo, lo traemos desde el punto de vista de las mujeres, si bien es importantísimo tenerlo en cuenta, también pensemos eh, todo el grupo que está acá, como no importando digamos, solamente las identidades de género, sino también como esta, estas personalidades que somos parte de una región que hoy no está produciendo tecnología y que tiene que pensarse necesariamente cómo, cómo podemos activar y, estar, y ser parte de, de estas transformaciones mucho más amplias que la tecnología nos trae en tiempos de pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias Melina, muy, muy interesante el aporte también desde Chicas en Tecnología. Eh, bien, vamos a ir, ya estamos un poco sobre tiempo, pero tenemos algunas preguntas también para poder compartir con los panelistas. Eh, a ver, aquí tenemos una pregunta, ¿cómo hacemos...? para que estos temas sean incorporados por los docentes de todas las disciplinas en las escuelas. Estrategias, ideas, como para pensar y fortalecer esta eh, transversalidad. ¿Sí? Esta es, a ver, general, si quien quiera responder? Perfecto. En primer término, eh, me parece que la forma en la que estamos trabajando sobre este asunto es Primero, el trabajo sobre el diseño curricular en la comunidad docente. Eh, las discusiones entre los docentes con la coordinación de su director son el primer espacio donde podemos explorar y encontrar oportunidades donde estos contenidos se puedan trabajar en la escuela. La otra cuestión implica el trabajo de los facilitadores. Los facilitadores son... Eh, personas que por su mayor dominio de la tecnología pueden aco a acompañar a los docentes a animarse a crear propuestas donde utilicen estas tecnologías. Así que me parece que el primer dispositivo que necesitamos crear es un dispositivo de nivel escuela, un dispositivo en el cual la coordinación del director permita trabajar la forma de integrar estos espacios de manera curricularmente sólida, y con el apoyo de gente que pueda hacer el acompañamiento necesario para que eh, los docentes desarrollen confianza. Gracias, Hugo. Bien, pasamos a otra pregunta, si algún panelista quiere agregar algo, si no pasamos tenemos otra pregunta también en relación a la poco a nivel prospectivo, ¿no? ¿Cómo podemos proyectar hacia el futuro, ¿no? Nos preguntan aquí, ¿desafíos futuros que ustedes creen que tendremos que dar respuestas de nuestro rol como educadores? Bueno, voy a tomar, eh, eh, es más difícil la, la, la gestión de un panel a distancia. Eh, Desafíos futuros y presentes, eh, siento que es un poco lo que traía Melina antes, el tema de las del rol de la mujer y otras eh, diversidades, eh, incluidas con, que se, con, de, con desigualdades que se cruzan y, se, y, y generan círculos virtuosos o círculos de exclusión muy grandes, eh, entonces atender tanto los contextos de diversidad como de eh, brecha digital, aspectos sociales, económicos, no tanto, tanto del acceso como del uso de la tecnología. Y desde ahí, un poco, eh, el enfoque que se viene trabajando tanto desde INTEC como de todas las organizaciones, es eh, también apelar a, a, lo a lo vivencial, a lo desenchufado, e ir creando estas condiciones cuando hay tecnología, cuando hay acceso, y también ir creando estas capacidades, estos usos, estas, eh, estas capacidades con días también, con los juegos, con lo lúdico, con lo desenchufado. No esperar a tener la tecnología, el acceso y los dispositivos, sino pedirlos, usarlos cuando llegan, y a la vez estimularlos desde todos los aspectos eh, donde podamos. Y medio que en esa doble línea, ¿no? De atender a la brecha digital y, bueno, y a la brecha de todas las desigualdades, tratando de generar eh, un, marco, un marco común y en la escuela. Muchas gracias, Mariano. Bien, aquí tenemos una pregunta específica para Hugo. Nos preguntan... Eh, estimación de fecha en que estarán los diseños curriculares listos y de qué manera articulan las acciones con supervisores para trabajar transversalidad. Esto es bien específico del sistema. Eh, los diseños curriculares, tanto el de primaria como el de secundaria, ya están cerrados en fase de edición. Una vez que hayan sido editados y entonces se vean bonitos, porque si no, si no está claro lo que se lee está feo para compartir... El proceso que estamos coordinando con la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica es un primer trabajo con supervisores, a través de grupos de enfoque, y luego una discusión en las escuelas con directivos y profesores, de manera de poder recabar las opiniones e introducirlas en el diseño. Así que esperamos que ese circuito se pueda llevar adelante hasta fines de noviembre de manera que podamos tener resolución de, de este de aprobatoria de este diseño para fines de diciembre, y pueda entonces ser utilizado en eh, la, los espacios de situada que arrancan en febrero del año que viene. Perfecto, vos, muchas gracias. Acá tenemos una pregunta para Melina, que nos dicen que el 11 de octubre es el Día de las Niñas, si consideras que en este escenario es importante ponerlo en agenda, ¿no? Uh -huh. Bueno, es súper es interesante esta pregunta, Patricia, porque si es necesario visibilizarlo, es cierto. También es cierto que muchas veces hemos recibido como demandas desde el lugar de si hacemos una discriminación positiva, cuán positivo es eso, la realidad es que hoy necesitamos visibilizar este desafío, y desde la organización siempre decimos, en realidad tienen que ser todos los días, los días de, la, de las diferentes identidades de género, y sobre todo porque como ustedes también trabajan, eh, hoy las juventudes y, y las infancias vienen con otros consumos culturales y también otras demandas, entonces también que podamos eh, visibilizar, pero que también podamos enfocar y que podamos trabajar en estos temas, es importantísimo para poder también darle un marco y una reflexión. Ojalá en un tiempo eso no sea necesario, pero hoy sí es necesario poder visibilizarlo. Es importante ponerlo en agenda, así como también el Día Internacional de las Niñas en las TIC, que siempre sucede entre febrero eh, y también oh, eh, hace hace dos años que se convirtió en mundial, y es muy poquito tiempo si lo pensamos eh, en perspectiva, no es nada, pero bueno, es importante de nuevo visibilizarlo, que desde la educación le demos un marco también por qué es necesario esto, y por qué roles modelos como ustedes que educan eh, ponen un ojo en estos temas, que, qué está pasando ahí desde sus miradas, es importantísimo también que estas personas que se están formando, estos estudiantes puedan también conocer esta perspectiva. Muchísimas gracias, Melina. Aquí tenemos una pregunta general también. Eh, ¿A qué adjudicamos, a qué adjudican ustedes específicamente que el pensamiento computacional no sea una práctica diaria hoy? ¿Quién quiere responder? Es general. Aprovecho para responder. Eh, si sí, entendemos el pensamiento computacional como un contenido... Eh, que todos deberíamos de alguna manera eh, manejar y además una habilidad, digo, si pensamos en contenidos referidos a la programación o una habilidad en términos de cómo resolver algunos problemas, me parece que si no es un elemento que, eh, al que todos y todas hayamos tenido eh, alcance durante nuestra escolaridad formal, es bastante lógico que no tengamos un dominio sobre el tema y que no sea parte de nuestro conocimiento eh, cultural y general. Por eso, como entendemos que este, digamos, la tecnología digital atraviesa cada vez más la organización de nuestra vida cotidiana, creo que en la pandemia esto quedó más que claro, nos parece fundamental que estos contenidos estén dentro del sistema educativo formal y al acceso de todas y todos. Bien, gracias Mara. Bueno, estamos ya casi sobre el horario de cierre, eh, es importante que después también podamos seguir disfrutando del resto de los espacios. Vamos entonces a hacer un breve resumen de las ideas más importantes que fueron sucediéndose aquí en, el, en, en este panel, agradeciéndole muchísimo también a los cuatro eh, panelistas y a todo el público que estuvo presente. Eh, concretamente Hugo nos hizo un recorrido sobre los procesos, en los cambios en los diseños curriculares, definiciones en qué se debe enseñar todos estos procesos que llevan su tiempo, y el surgimiento de los núcleos de aprendizaje prioritarios en el año 2018, que son aquellos que hoy se están integrando en los diferentes eh, documentos este, jurisdiccionales, también específicamente aquí en Ciudad de Buenos Aires. Mariano hizo referencia al pensamiento computacional como algo este, que hacen las computaciones que no es algo que hacen las computadoras específicamente, sino que es una metodología de resolución de problemas y se amplía a todas las disciplinas, eh, es un contenido para todas las edades, así un poco también en sintonía con el, con el trabajo que venimos realizando aquí en esta jurisdicción. Mara nos cuenta sobre la murada de Fundación Zadowski, sobre impulsar el contenido de ciencias de la computación como un contenido específico con un enfoque didáctico basado en la innovación. Sí, este, Y Melina, finalmente, una reflexión acerca del de, eh, grupo de, de mujeres como más demandado en la pandemia, reflexionar que programar no se convierta de nuevo coser y bordar, la tecnología más allá de la programación, más allá de lo digital, y la este, necesidad de integrar estas habilidades técnicas blandas y habilidades de impacto. Eh, nuevamente les agradezco muchísimo la participación a todos, Realmente ha sido muy enriquecedor y como decía un poco este, el, el título de este inicio, lo interesante es poder integrar todas estas miradas para seguir tejiendo y pensando juntos estrategias para que nos ayuden justamente a implementar desde este ministerio el plan eh, estratégico de pensamiento computacional, programación y robótica. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenos días.